Señora Presidenta, buenas tardes. Como representante de Magallanes y de la Antártica chilena, he escuchado con atención, respetuosa y democráticamente, las palabras de otros integrantes de la mesa. Discrepo algunas de ellas y de sus análisis de la historia y el presente de Chile, pero eso es lo propio de un espacio democrático. Soy parte en esta convención constituyente de una minoría, lo sé, pero al mismo tiempo representamos a millones de chilenos que han creído y han votado por las ideas de la libertad y de nuestros sueños para un país mejor, para nuestros hijos, para nuestra nación, para todos. Millones de chilenos, cientos de miles de personas y de familias, para quienes el 18 de octubre no es una fecha para celebrar, ni tampoco para conmemorar, y que presenta violencia, destrucción y dolor. Hubiera preferido que el inicio de este debate constituyente fuera en cualquier otro día de nuestro calendario. Pero entonces que este 18 de octubre sea una oportunidad distinta, no anclada a la violencia de ayer o a la que irracionalmente algunos siguen demostrando hoy día. Que este inicio del debate constituyente sea una oportunidad al derecho, al entendimiento, al respeto, a la paz, a la razón y a la convivencia entre distintos en un espacio democrático. Como sector político, como millones de chilenos estamos aquí, responsablemente y buena fe, aunque quizás hubiéramos pensado en senderos distintos para contribuir en la búsqueda de ese buen camino para todos los chilenos, un camino libre, razonable, justo y pacífico. Para ello, tres actitudes. Respeto total a las reglas y al derecho. Respeto a la historia de Chile. Respeto a la razón y a la capacidad de trabajar todos juntos, más allá de nuestras miradas diversas y nuestros sueños muy distintos por un país mejor. Hagamos a la a la justicia, a la sensatez, al derecho, no a la violencia, viva Chile.